servicio del mundo xbox game pass ultimate y aquí lo tenemos enlazando la consola series x que está justo ahí arriba en el salón al ordenador por lo tanto en verdad lo que estáis viendo es lo que se vería en la pantalla del televisor no sé si lo estaréis viendo la misma calidad en eh, la misma calidad en... que, yo, que yo lo vería en esta televisión, la garritos me refiero, de 4K, de, de 4K. Vamos a jugar en línea, en línea es más divertido. Siempre es más divertido en línea. Y vamos a, a repartir un poquito de alegría. Creo que tengo algo a, algo para comprar. Creo que. Genial. tanto como genial. A ver. Por supuesto. Vale. Discurso motivador. Más 20% de reducción del daño permanente por incapacitación. Vale, estas cartas son las que yo me refiero. Con las que podéis... Estas, ¿no? Esto, por ejemplo, que es el... el desbloqueado un traje de, de la de la tía esta o esto que son iconos esta es una carta ahora vamos a ver cómo lo utilizamos vamos a meterlo en la en, la, en nuestra baraja como nos vamos aquí un poco muy lejos donde estaba aquí Estoy ayudando hay puertas hay como un si sí, hacia donde te diriges, sí, sí, te diriges. bla bla bla bla bla bla bla Vamos a hacer una carta bien, bien, bien chula Primero vamos a ver dónde está Esto, menos 40% de velocidad de movimiento Al disparar realizar ataques cuerpo a cuerpo No me interesa eh, Más 30% de daño en los puntos débiles Menos 5% de resistencia uh -huh. Mientras que por aquí cuando recibes daño Tu puntería se reduce un 20% Tampoco me interesa Guante estático, utilidad más 25% de velocidad de cambio de armas, más 15% de control de retroceso, y más 15% de puntería, pero, vamos a buscar esa que habíamos conseguido, no tiene que estar muy lejos, es nueva, la tengo que... bueno estas son las cartas que tengo por ahora, las tengo disponibles para poder utilizar en cualquier momento, vale? Que ya habría que hacer una revisión, pero bueno, vamos a, a ver qué más tenemos por aquí. Algunas no las elijo porque digo, bueno, pues son cartas que, es que muchas veces mmm, me suelen dar gratuitamente, pero bueno. Más un inventario con espacio rápido. bien. Vale, no, no, no, no, sí, sí, sí. vale. Cuando guardas el arma, se recarga. Chorrada, vamos a cambiar por. Este. Esta es la, la carta que hemos conseguido. Nueva. Dice que tiene un 10% más de alcance efectivo de las balas. ...otro 15% de control de retroceso... ...25% más de, de, de penetración de las balas... ...y de velocidad al apuntar, por lo tanto... ...la vamos a poner aquí, ya lo tenemos... ...guardamos los cambios, nos vamos... ...vámonos, nos vamos... Le, la, ...lo dejo ahí con sus cosas... Y ya estoy preparado, capitán... ...para unirme a la serie recluta, o veterano también, la que sea. Todo, todos los juegos de... bueno, no todos los juegos, no, pero muchos juegos de, de, de zombies salen en Navidad. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Ya Aquí hay alguien que. Ya ¿Eh? habéis muerto todos los con la mierda. No me ha dado tiempo ni, ni, ni de llegar ni de nadie. ni y podía haber. Ah. Oportunidades agotadas. Vaya mierda. Vaya, vaya, tira. Dos demasiado para pues no haber hecho nada venga hombre venga no vamos a dejar la tontería ya y vamos a a repartir alegría hombre vamos a repartir alegría señores esto un un entierro quién está muerto es ah, verdad no. todos los que se han convertido en zombis bueno, voy a quitarlo de veterano, porque por lo visto todavía la gente, hay poca gente. Me gustan las cosas las sencillitas, sencillitas. Hay que complicarse mucho. Vaya tela. Esto está raro, de todas maneras. Bueno, no. Ya estamos en el servidor he comprado una segunda. Me voy a por allá. mejorado a muy buen precio. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¿O tal vez de nave, hecho lo mismo. Recargando. ¿Pero qué queréis que haga si estoy aquí, gilipollas? ¿Quién estaba por ahí? vos mamá? ¿Ahí? no puedo sustituir a vos mamá? <ríe> bueno, Gracias, gracias. ¡Ey! ¡A ver dónde disparas! ¿Es que ¿Qué quieres que te maten? No. No. No ¡Qué da, a... Por... para recargar! ¡Delimientes! porque qué puedo estar así todo el día? Cualquiera día que lo ha matado bien, ¿no? ¡Mierda! Me hemos todo? matado entre todos. ¡Walker! ¡Estoy aquí! Hostia, menos Me da sería irónico que esta cosa me mata. Gracias hermano. Ya te digo. ¿Qué? Seguimos en la pieza. Bien, pues continuemos. Voy a mirar por aquí. He encontrado los suministros. Yo creo que encontramos levitas. Levitas. no podáis, colegas. Necesito cobertura para recargar. Con la madre que me dio. Creo que haya cogido, por lo menos, las cajas. ¡Me han dado! ¡Te pondrás bien! ¡Se agradece! Me han tenido que salvar el culo dos veces, está bien. Ey, ahí está ¡Hora la... de irse! ¡Sí, señores! Aquí está la otra caja. Señores, aquí está la otra caja. ¡Vámonos! Tenéis que tocarlo. El cráneo. Pero bueno, vamos, esto ya da igual ya, ya se lo dará ahí la, la gana. Pero Entonces, que no. Bueno. Muy bien, pero eso ya se ha llevado, ¿no? Los suministros están bien. Sí, los suministros están bien. Ya está, gracias. Ya está. Aguantamiento, dejemos los suministros. Todo listo aquí. Ahí lo logramos. Pero podemos listo. mejorar. Ah, bueno, lo Ay. Hatspar no te he visto yo antes, coño Dios ese sí que está petado ese sí, ese ha jugado bastante más que nada porque va ya super, ya la tiene vestidos, está completamente tuneado no se parece al, al, al primero al original que te ponen ya que está incluso afeitado. Este viene con barba blanca. Parece Papá Noel 5 Killer Pero bueno, ahí está, está bien. Vamos a ver ahora el restaurante. Esta es una de las que más me gusta. Cojo calidad. La calidad hay que pagarla. Ahí está. Entonces ya hacer lo que quería pero no ahí lo final pues ahí está y esto que qué uh, cantidad de sea debate pero no, bueno mismamente por qué no Uh, resistencia física y otra, salud. más salud y más, ataque. <ríe> y más ataque bueno vamos a ver eh, hostia que buena pinta tiene right free muy bien pues vale primero vamos a esperemos a que hay una caja, no hay ninguna... Cojones, no hay ninguna. Ninguna, ningún botiquín. Ningún botiquín. Perfecto. Sitios donde sí, bueno, amigos. encender un cigarro o algo ¿vale? que están tardando tengo el tabaco vamos chicos o qué vamos no qué ¿Sí o okay? qué? Joder, necesito comprar tíos tiene complemento pero este sí que está tuneado bien bien bien bien bien joder te has puesto hasta aretes y todo y el otro colega va como como en el tráiler bueno pues nada porque esta gente no se mete pues entonces simplemente esperaré 17 segundos Podrían haberlo hecho antes. ¿Ya? Hombre, nada más. A ver. Sí, me parece bien. Bien. No uh. Debo curarme. No hay problema. Bueno, pues nada. Chicos, no sé... Eh... No. No, no. ¿Vamos o no? Vamos. Ayudita equipo! ¡Al ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Dejalo, dejalo! Que ¡Van para allá, van para allá! ¡Perfecto, perfecto! ¡Monedita por aquí! ¡Monedita por allá! <tose> <tose> ¡Monedita por aquí! ¡Monedita por allá! ¡Monedita por allá! Me vendo, bien vendo, me vendo. No quiero que me pintáis mal. Se la vi, se todo el mundo ya está aquí. Ahora que estamos en Todo el mundo ya está aquí. ¡Vamos, ponemos a cubierto! ¡Si! envíenos, señor, macho! ¡Va cagando! Ay, que curo si no oh, no, y afeno. Porque de estás yo. Y yo. ¡Se la vi, se la vi! todo y vi, se ¡Se la vi, se la vi! ¡Se la vi! la vi! ¡Se la recargar! ¡Se la vi! ¡Se la vi! Se la vi. Para Híjole, Un arma Esto sí que es y campear. Una atropelladora. No me sirve nada. No. ¿Eh? no se puede pasar. Me lo pido. Ugh, tiene más la pinta. Aquí información. ¡Venga, ¡Oh! ¡Cuidado! bomba! ¡Cuidado! la bomba! ¡Viva la bomba! ¡Viva una bomba! Sí. Justo sí, lo que ¿Me, me pones delante no, no, no, no. y encima es no, no. culpa mía? ¡Recargando! ¡Ojo! ¡Y me oh. Por algo seremos inmunes. Hay un plan. Pero quién lo que lo veo está por descubrir. Si llegamos a saber. El culo. Me lo quedo. Debo aquí para salvarte el culo, pero te salvo el culo. Esto, a cogerlo. ¡Al de espino. Eso. Y preparándolo por aquí. Ahí. Me vendrá bien. Antes de que vuelvan. ¿Qué haces? No, ahí no, ahí no. No, colega, ahí no, tío. Dios, qué gente, colega. Ponme donde está la polla. No va. No, colegas, ahí no, tío. De verdad, vaya, vaya. ¡Un combinador! Estas ¿Sí son las caras que no existieran Ni siquiera Ni siquiera han pesado Ni siquiera han pesado Allá voy Necesito cobertura para precargar esta venda No hay de tiempo para hacer Señores, estas ni siquiera han pesado, por Dios Todavía tenemos que traerla Voy a mirar el coche Supongo que ahora es mío ¿Estáis dando cuenta de que tenemos que volver hasta, hasta el, el, el otro lado? ¡Oh! ¡Me está arrancando la piel! ¡Que alguien me ayude a levantarme! ¡Joder! Ya está. Gracias, Jof. ¡Oh Dios! ¡Mucha coño! pasión! Y conmigo que tenemos que volver hasta el principio. Hasta el principio tenemos que volver. ¿Quién corre ahora? Tenemos ah, sí, que sí, sí. volver hasta el principio. ¿no? Mira, me, me estoy poniendo. Qué arreceso. Permanezcamos juntos o nos nos juntos. Dios mío, Dios mío, por favor llévame. Atención, no, no Allá ya voy. no, tener no, Pero la granada me la llevo. Yeah. Eh, todo. Oh, no, no, no, es una mierda Walker, ha muerto. Natcoe, muerto. nacco, vez la leche. Y ha abandonado la... ¿Será, cobarde? Tío, tipo! Tío, tío, tío no, ab no abandones. No abandones nunca una... Quédate hasta el final, si puede. Si no... Te han... Sí. Me lo pido. He tenido días peores. Pero esto va a ser ahí. No tengo que recoger otra vez. También el otro. Pues nada, vamos recogerlo. No tengo que recargar. No Tenemos que recogerlo. ¡Yo me encargo! ¡Aquí! Sí, es que ya no. Estoy exhausto. Exhausto, exhausto, No empezaré a hablar lo mismo, pero me da igual. Ustedes ya me quedan. No me han ni pero bueno, me da igual. no que estoy aquí yo. ¡Culata táctica! Y esto no sube. Esto sí, mira, esto mejora un poquito La culata táctica, vale, bueno, no pues nada a coger la otra caja Ahí está. y no de nada eh gracias Lucas Wither Whitber me, me salvó el otro día ya podías haber venido un poquito más para acá pero bueno Ala. vaya tela pues está está oficial está Está asfixiado. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Qué divertido. Qué guay, qué chulo. Voy a entrar. Esto va a terminar mal para uno de los dos. Espero que seas tú. Vamos, hay que poner en marcha ese generador. Pero mucho cuidado, porque todos los infectados cercanos acudirán corriendo. Hoy estás de suerte, HR. Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? No, Nos cubrimos no las espaldas, no. no. ¿En momentos como este uno se siente Perfecto. vivo? Que alguien me cubra. ¿Veis cómo no podéis? Me vendrá bien. ¡Al suelo! Un A estamos bien. Me han disparado. Mira bien, antes de moverte. Ahora no sonríes. Cuidado. Ay, Alas. mira. Chorrada ponerlo aquí, no lo veis, no lo veis, no os dais cuenta de que ¡Eh, esto no. ¡Ahí va! ¡Qué para... para los que vayan a venir por aquí. ¡Es cargando! Salud, salud, salud aquí. Si nosotros, es que nosotros deberíamos de, de haber puesto a la torreta, la torreta la deberíamos de haber puesto aquí, Pero no hay donde está puesta. algo de ayuda! Jodeos. Lo que no te mata. Te hace más fuerte. Jodeos. Jodeos. Jodeos. Jodeos. Jodeos. Mira, mira que. Es que ninguno... ni uno le ha dado por, por coger. Las cajas, entonces me he tenido que volver otra vez para el final. Anda, los a la mierda. ¿Qué es lo que ha pasado directamente. Eso podría gastar una, una carta de energía que tengo disponible. Sí, pero porque la mierda la, la está con esa gente, no. No, no había gastado esta gente. Vale, ustedes se veis pinta de nuevos, muy nuevos. Vamos a ver si viene el cuarto jugador, ¿no? O que? O solamente somos tres. Venga. esto ya está listo listo de pacientes. Hoy no es tu día de suerte. Voy a mirar el coche. Habrá algún voto de Andrígues. Este? ¡Ah, mierda! ¡Eh, munición! Me lo pido. Habéis dejado una caja. Habéis dejado una caja. Lo sabía, no, puedo, no, no, no se puede uno. Que es grande, este es grande, este es grande. El pillar es grande. Un cayotita, equipo. Demasiados intentos. Sin patatas, ni pollas! Recargando. Sin salida. Podría ser peor. mal el rollo. Tirador, mira donde que paras hay. Ha sido un accidente. Te el... voy dejando la. bueno. Os voy dejando todo. Las cajas de ¿sí? suministro. ¿Qué pensáis? ¿Que lo coja yo? ¿Qué sabéis Me da igual. Yo voy cogiendo dinero. Que voy cogiendo aquí. No sé, que voy cogiendo munición. ¿no? Si ¿Sí? ¿No hace falta. Creo que ustedes no. Nati, naci lo que ¡Una ametralladora! ¡Me lo pido! ¡Una techadora! por cualquiera me lo anoto para cuando necesite un favor poner en marcha ese generador no pero podemos perder esos locura, suministros pero locura. mucho cuidado porque todos los infectados cercanos acudirán corriendo ah, estorba intestinal aquí. esto no es nada y ahora en en el hay otro por aquí ¿Hay algo ahí? Si sí, alguien cosas por se pierde, ahí. no voy a esperar. ¿Qué? ¿Con Dios? un mazón! Nos vemos al otro lado. Tengo que recargar. Vamos. Recargando. ¡Botiquín! Uh -huh. Muy bien, muy bien, muy bien, no espérate, no, no se echan... Están... Justo lo que necesitaba. Depende de qué crees. O sea. Hay una granada. ¡No! Un minuto, que mire el coche. Perfecto. De ahí todo y Bueno Oh, no necesita bien. esos medicamentos? Bien, Espero bien. que no los necesitemos nosotros. ¡Supo, macho! de Venga, ¡Chaval! ¡No hagas eso! acerca un matón! ¡Abro camino! ¡Esa puntería! Es ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ay hay de qué preocuparse. ¡Un camulón! ¡Tengo que recargar! No No nos podemos separar Nos quedan tres es minutos, este? eh Que Desde... Tú, deja de disparar, cojones <risa> Mira dónde disparas, joder. ¡Cuidado! A ver, ¡La si ¡No tengo munición! La que se es yo y no es apalazos. Mira bien antes de moverte. Dos minutos, chicos. Dos minutos. ¿Qué tenemos aquí? No tengo cobertura para recargarme ¡Cuidado! ¡Recargando! ¿Alguien ha caído? ¡Me he brincado un herido! ¡Por aquí! ¡Oh, ¡Estoy rodeado! Eh, ¡Estoy aquí! ¡Levantadme! Tranquila Carly Sí, no estoy bien ¡Mira dónde disparas! He tenido días peores. ¡Oh, ¡No! ¿Cómo como si se quiere? no voy a esperar! ¡Una pepinazo! ¡Recargando! ¡Qué coño! ¡Que alguien me quite esta cosa! ¡Opertura para recargar! grave! Es? Es. Ah, Puedo estar así todo el día. ¡Qué un gran ah, es lo ¿no? ¡Un caí! Ah, no, no. ¡Qué es esta mierda! ¡Un poco de ayuda! Yo te ayudo. Sí, sí. ¡Munición! Sí, aparta. Gracias. Eh, te arrego, te arrego. ¡Cuidado, un matón ¡Tengo que recagar. Lo siento. Me dedico a ayudar a la gente y no a dispararla. ¡Un cóctel molotov! las cosas. ¿Qué es eso? Venga, Doc. ¡Necesito ayuda! Me lo pido. ¿Estás bien? ¡Cuidado! Es eso? Esos eran los últimos. Buen trabajo. Ahora, a por ese descanso bien merecido. Ahora a refrescarse un poco. Nos vemos luego. En fin, amigos. Mmm, 21.000, Veintiún mil. Joder. Vaya cuarteto. Vaya cuarteto. Consejo cuenta. Uf, no me importa que a salir. Así no se puede jugar. Vamos a ver. Lo más básico es, primero tenéis que estar todos juntos. Hay una tarea. Es, es muy sencilla. Somos cuatro. Dos tienen que llevar por lo menos los maletines y, y los dos defender a los otros. Ni una vez que está ahí, no como la primera vez que, que puso el. quien fuera, no se sé si hicieron muchacho una mostaza, que quien fuera puso la torreta la puso justo delante es que no conoces muy bien el juego no, no sabes muy bien por dónde te va a aparecer o qué Os habéis fijado lo, lo, la, la he colocado justo en la puerta de no ceniza y ahí desde ahí tienes un abanico más abierto no puede cargarte que te puedes cargar hasta algo grande así de esa manera es que no te vas a cargar nada No, no vas a matar a, a ningún zombie bueno, Directamente Bueno, vámonos a, a otro juego vamos a, a jugar a otro juego ¿Por qué? Por, porque sí El Quick Resume Vamos a ir a Washington D.C. Y vamos a repartir un poquito de alegría también por aquí. Lo único que no puedo hacer es el cambio de disco. Es decir. Que no puedo... Puedo cambiar de disco, pero tengo que subir y poner eh, un... Por ejemplo, si quiero mostraros cualquier juego de los que tenga, Far Cry o con lo que sea, y lo tendría que poner ahí, cualquier juego que no esté en el Game Pass o no lo tenga ya instalado. Eh, pero si lo tengo instalado, pero no tengo el disco puesto en el de eso, como cualquier otra consola, pues no, no se va a jugar, ¿no? Pero bueno. eso ya aprovechando es una cosa que en verdad eh, si tú tienes el, el físico deberías de tener derecho al, al digital más que nada para no tener que para no tener que ir, para, para no tener que ir cambiando disco me entendéis ustedes habéis comprado el, el, el, el, el juego ya no, habéis instalado ya está. No hace falta ya que metas el disco más, pues metéis otro disco y te da otro juego, pero... Se entiende la que... La gente disco aún no en... hemos localizado el ¿eh? servidor de ¿qué? El ¿Qué? De, móvil de la universidad. Debe de estar allí. Deberíamos volver a peinar la zona. Ve a ver a Torres cuando puedas. Oye, qué día más bonito, ¿eh? Una gente necesita apoyo. Vamos a ver. ¿Y dónde está la gente? No veo dónde está la gente No estará en la Por aquí fuera ya, ya. No. no lo veo A ver, no lo veo, no sé que esté en el mismo sitio, no creo que vaya a estar en el mismo sitio Tienes que conseguir el código de acceso a la cámara y recuperar lo que hayan robado los hienas del Air Force One. Según bien? nuestra infiltrada no, en los hienas, no. la clave de cifrado la tiene alguien que está en la oficina del antiguo director. Eh, me... exactamente... Puesto no acepto, control de control enemigo identificado. Yo no acepto ninguna misión por ahora. La gente sí. está como una puta reta. que no se pueda acoger ¡Va corriendo, va corriendo, va corriendo, va corriendo! Se va a meter ahí como la mata de una vez. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. tóxicos, espero que esto os haya parecido divertido es un gameplay que, que bueno que he hecho hoy, junto con otros, seguramente haga otro vídeo, así que nos vemos en el próximo vídeo de Toxic Game Channel nuestro canal de toxicidad asegurada, hasta la próxima